La idea de este encuentro es eh, compartir junto con eh, gente que está tanto en otras provincias como en otros países, experiencias con el uso de este sistema, que es eh, un software libre para gestión de sistemas de salud. Eh, yo trabajo en el área de informática de la Municipalidad de Diamante desde el año 2012. En el año 2014, mediante una publicación en Facebook, eh, conocí que se estaba trabajando desde la facultad en un centro de atención de la salud acá en Oro Verde, entonces me ha,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 desarrollar nuevos módulos y poder compartirlo también. La idea de a futuro es prolijar el código fuente de dichos módulos y poder ponerlos a disponibilidad de la comunidad de quien quiera.